Long ago and far away. En una tierra muy distante y lejana, there was a king who had a wonderful little kingdom. Hubo un rey que tuvo un reino muy precioso. Everything was going well. Todo iba bien. There was peace and prosperity. Había paz y prosperidad. There was just one thing the, th the king was concerned about. Solo le preocupaba una cosa al rey. His son, the crown prince, was not married. Su hijo que iba a ser coronado rey no estaba casado. So there was no heir to the throne. And the prince seemed in no hurry to get married. But the king wasn't just thinking about his generation Pero el rey no solo pensaba en su generación, or the generation of his son. O la generación de su hijo. He was thinking three, four, five generations pero él estaba pensando tres, cuatro, cinco generaciones en el futuro porque eso es lo que tú tienes que hacer si seriamente estás pensando en tu reino el rey comenzó a invitar a otros reyes quienes tenían hijas para que viniesen a visitar y su hijo el príncipe las conocía And the king would say, well, what about that princess? She was pretty, right? Ella era bonita, ¿no es así? And the son would say, yeah, she was nice, y but dijo, sí, fue bonita. she's not the one. Pero no es la que es. So then they ran out of kings and princesses to invite. So the king decided to take his son further away and to visit other kingdoms where there was a princess. So they would visit that little kingdom and then the king would ask the same question. What about that princess? And it was always the same answer. She's nice está bonita But she's not the one. pero no es la adecuada así que pasaron de reino a reino bien lejano de su hogar y uno de los reyes preguntaban king, y le hablaban a nuestro rey y ellos decían decide por él The boy can't make up his mind. El chico no puede tomar una decisión. Just tell him who he's going to get married. Nada to. más dile con quién se va a casar. Arrange the marriage. Arregla el matrimonio. That's what we do. Eso es lo que and it works. Y Except when it doesn't. Que no But just tell him what to do. Nada más dile hacer. And the king said no. Y el rey dijo, no. My son and I have decided that our kingdom will be marked by love mi hijo y yo hemos decidido que nuestro reino va a ser marcado por el amor and love is to wait. y el amor siempre espera so they for years. así que viajaron por dos años they came back home to their finalmente regresaron a su reino and the king was and about this y el rey estaba pensando profundamente acerca de este dilema still no hurry to get porque su hijo todavía no tenía ninguna preocupación por casarse él era como un chico de esos de Jucum. Así que el rey tuvo una idea. Y él llamó a sus consejeros al palacio. Y les dijo, tengo una idea. Quizás la princesa no es de un país lejano. Quizás ella es ella es de aquí de reino. So we'll hold a huge ball, a dance. Así que vamos a tener un gran baile, and we will invite all the unmarried girls of the kingdom. Y vamos a a todas las no de reino, they can dance with my son. Para que con mi hijo, and maybe he'll meet his princess. Y él a su so the counselors said they thought that was a good idea. Así que los Siempre decían que cuando el rey tenía una idea, but they went ahead and did it. lo hicieron nada más. They printed invitations. Imprimieron invitaciones. I thought later, they must have had a database. Yo pensé después, tal vez tenían una buena base de datos. Porque las enviaron a todas las jovencitas. Y una de estas invitaciones llegó a una gran casa en la ciudad capital muy cercano del Palacio Real, cerca de las laderas. Y fue abierta la invitación por la chica que era la sirviente porque ella fue la primera en verla y la, y la carta estaba dirigida a todas las jovencitas de esa morada. Así que ella vio que tenía el sello del rey sobre esta carta. Ella la abrió. Era un papel muy pesado. Y decía, "Tú estás invitada al palacio." Para bailar con el rey, con el príncipe. Ella tuvo ese momento de esperanza en su corazón. Yo puedo ir al palacio. Yo puedo bailar con el príncipe pero en ese momento sus dos hermanastras horribles aparecieron vieron la invitación y ellos dijeron, no es para ti, es solo para nosotras they ripped the invitation out of her hands. le arrebataron la invitación de sus manos y aquí está el primer punto triste de esta historia ella aceptó lo que estas dos hermanastras dijeron aunque un momento atrás fuertemente había sentido que ella podía ir al palacio, cuando estas dos dijeron que ella no podía, ella aceptó esa mentira, porque ella había desarrollado este mal hábito, que era pasividad mental aceptar lo que otras personas le dijesen de ella misma lo que ella podía hacer lo que ella debería hacer lo que ella no podría hacer ella tuvo una vida difícil en otras formas It wasn't just these two horrible stepsisters no eran solo estas dos horribles hermanastras and their mother, her y, y, y su madrastra, que también una persona que no se podía trabajar. Pero ella tenía que hacer todos los quehaceres del hogar. The cooking and cleaning, toda la cocinada, toda la limpieza, the laundry, la lavandería, everything. todo. Era como todos los trabajitos de una base para una sola persona. Think about it. Piensa al respecto. Really bad. Muy mal. The other thing is, La otra cosa es. Ella ni siquiera tenía un lugar para dormir. Ni siquiera tenía una cama en un dormitorio. Era peor que Jucum. She had to to keep warm, she had to sleep by the fireplace. Así que para dormir y mantenerse caliente en la noche, dormía a la par de la chimenea. And and she was always covered with ashes. Así que así que siempre estaba cubierta de ceniza. So her evil stepmother gave her this name. Así que su madrastra perversa le dio este nombre. Cenicienta. Yeah. In French it's Cendrillon. En francés es Cenicienta. In <laughs> Thank you for translating. In, in Portuguese, who knows her name? In Portuguese, ¿cuál es su nombre? Yes. In German, she is Aschenputtel. In Italian, anyone know Italian? Cenerentola. Romanian. Cenerentola. What other languages do we have here? ¿Qué otro por acá? One at a time. ¿Uno a la vez? ¿Ah? Creole. Creole. Uh -huh. So, what is it in Creole? ¿Cuál es en Creole? Uh -huh. Great. Afrikaans. Afrikaans. Yes, I can't say that in Afrikaans. <laughs> And in uh, in Dutch. Astapusto, yeah. Norwegian. Noruego. It's Askapot. Swedish. Sueco. Askungen. What's that? And then we have the Slavic languages. Y los, uh, the word uh, for ash is papal. La palabra or papal. Para ceniza. Así que en los idiomas eslovacos es así. En es En ruso different. es completamente diferente. pero But all in all these European languages, it's the same name. Estos idiomas europeos es el mismo nombre. It's the, the ash girl. es la chica de las cenizas la chica que se sienta sobre las cenizas es una historia de antaño en realidad fue escrita primero por un italiano y un francés después la versión francesa fue la que utilizó Disney y el resto del mundo pero conocemos la historia de esta chica quien fue oprimida por su propia familia su herencia fue robada de ella y tenía una posibilidad de encontrar su libertad es si ella se encuentra con el príncipe conocen la historia Toma una intervención sobrenatural para que ella pueda llegar al palacio. Pero esta intervención sobrenatural no es de Dios. Así que cuando lo sobrenatural no es de Dios, es la verdad mezclada con una mentira. Y este ser espiritual le contó la verdad si sí, puedes ir al palacio y bailar con el príncipe y le mezcló la mentira con esta. Pero solo te puedes quedar por una hora y tienes que irte porque de verdad no es tu lugar. Así que Cenicienta se viste, se arregla. Mágicamente. Obviamente. Y después va al palacio. ¿Cuántos vieron la película de Disney que salió hace como dos años atrás? ¿La vieron acá? Si pueden ver la fue una película muy bien producida. With the Porque muchas veces Disney eh, cambia la historia. And confuses them. Y, nos, y, las, y la confunden. ¿no? Pero esta vez contaron la, la, la historia original así como tal. And it was very well done. Y, fue, y fue muy bien producida. So there's one scene in the film when At she's así que hay una escena en la película cuando ella está en la parte superior de las gradas más que las gradas mayores que las que ustedes tienen en su edificio es una gran grada que hay y ella aparece ahí arriba y el príncipe la ve y él posa sus ojos sobre ella. Así que todos están viendo hacia donde se está enfocando el príncipe. Y ellos ven a esta jovencita preciosa. Y ella está vestida como una princesa. Y ella camina baja las gradas. El príncipe va y el príncipe se acerca a ella, le pide que baile. The orchestra starts up. La orquestra comienza a tocar. So there she is. Y ahí está. She's dancing with the prince. Está bailando con el príncipe. In the light of a thousand candles. A la luz de mil candelas. To the music of the best orchestra that's ever played in the kingdom. A la música de la mejor orquestra que quizá ha tocado en todo el reino. And it's a wonderful moment. Y es un momento maravilloso. Y ella ve que los, príncipe, eh, los ojos del príncipe eh, se, se, se ponen cálidos a medida que él la ve a ella. Porque así es usualmente donde vemos ese amor. Es en los ojos. Pero después, el reloj comienza a acercarse a la medianoche. Bom. Can you translate that better? I did that. <laughs> <laughs> <waiting for> <laughs> yes. <Yeah>, so anyway, de todas formas, when she hears that, cuando ella lo escucha, she remembers the lie. Ella se recuerda de la mentira. She remembers the lie. Se recuerda de la mentira because of this bad habit that she has. Por este mal hábito que ella ha desarrollado. Hacer lo que otras personas le dicen que ella haga. Así que ella da un giro y corre fuera del palacio y corre bajo las gradas y desaparece. El príncipe está conmocionado. Primero él no se mueve porque ninguna chica linda se le ha escapado de él They're usually running toward him. usualmente corren hacia él They know he's single, está soltero wealthy, es adinerado future king, futuro rey so for a moment he doesn't move. así que por un momento él no se mueve Then he starts asking the people around him. y después comienza a preguntar a las personas a su alrededor ¿quién fue esa chica? And no one knew her. y nadie la conocía so then finally he runs after her así que finalmente corre tras de ella And he goes to the outside stairs. Y, y va a, la, a, a las gradas de afuera y en la película él ve su, su zapatilla de cristal en las gradas And he picks it up. la toma he knows it's from the princess. sabe que es de la princesa pero en el filme pero, Pero en la película, él se sienta en una banca. Y yo estoy ahí en el, en, el, en, la, en el cine con dos princesas que me escucharon contar la historia. Así que la vamos a ver y estoy tratando de gritarle al príncipe ahí en el cine. Get up from there, run after her. Levántate, corre tras de ella. You can Todavía la puedes alcanzar. Why are estás ahí sentado. La gente me está viendo, así Y esta princesa sentada a la par mía. She looks at me. Me ve. She says, That's what all the YWAM guys do. Y dice, eso es lo que todos los chicos de Jucuma hacen. <clears throat> anyway, the prince moves bueno, into action. De todas formas, el príncipe entra en acción, Because fundamentally, porque, Even though he had this moment of passivity, fundamentalmente, aunque tuvo este momento de pasividad, he's not a passive person. no es una persona pasiva. He's a prince of pursuing love. Es un príncipe que persigue ese amor. Así que, he comes up with a plan. él desarrolla un plan, saca esa base de datos, pone un gran mapa del, del reino en la pared y decide probar esa zapatilla en el pie de cada chica del reino. Ministerio de puerta a puerta. Y aquí es donde esta historia me toca profundamente. Porque cuando yo tenía 17, tuve un trabajo. Yo era un vendedor de zapatos de mujer. Esto fue en un reino muy lejano desde hace mucho tiempo atrás. Las cosas eran muy diferentes en ese tiempo. Así que en ese momento, en esa era, tú no podías entrar a un salón, a una zapatería y probarte zapatos. No, you had to. Meet the salesperson. No, tú tenías que encontrarte con el vendedor. Siempre era un hombre. No me pregunten por qué. No tengo idea. Y sí, si me gusta este tipo de zapato, de este color. Y decirle, y, y, y, te, y te daban la talla. Él te pedía que te sentases. Él iba a la parte de atrás y sacaba un montón de cajas de zapatos. Los ponía en el piso frente a la chica. Ella se quitaba su zapato. Y el vendedor probaba esos zapatos en sus pies. She couldn't put her own shoe on. Ella no se podía poner de vuelta su zapato. Again, I don't know why. Yo no sé por qué. <laughs> It was just my job. Era mi trabajo ese. So that first Saturday morning. The one. The first Saturday morning el primer I worked there. Saúdo la mañana que yo trabajé ahí. I had to learn how to put a shoe on a lady's foot. Yo tenía que aprender cómo poner el zapato en el pie de una chica. Así que el, el administrador de la tienda le, le pidió a una de las primeras chicas que entró. "I have a new shoe salesman here." Y le contó: "Yo tengo un nuevo vendedor de zapatos." "Would you mind if he practiced putting a shoe on your foot?" ¿Te importaría que él practicase de poner un nuevo zapato en tu pie? Así que pensó que era algo divertido. Así que practiqué poniendo diferentes zapatos en su pie. No es una habilidad que me conseguiría un trabajo hoy día. <risa> y no es muy fácil, por eso es que yo simpatizo con el príncipe. Porque este era 1960 en Estados Unidos. Y la mayoría de mujeres norteamericanas tenían pies muy grandes. And many of them y muchos de ellos creían, querían creer que sus pies eran más pequeños. Esto tal vez es la culpa de Cenicienta. Así que el administrador nos advirtió Ellos, y nos contó, ellas te van a pedir por un zapato que no les va a calzar. Y yo le pregunté a él, ¿y qué hacemos entonces? Él dijo, usted dice, voy a probar otro zapato, vas a la parte de atrás y traes un zapato más grande y lo pones en su pie pero no le dices que es un zapato más grande porque nunca lo van a aceptar pero si, Pero si deciden comprarlo Tú tienes que decirle que es un zapato de mayor tamaño. Porque si no lo haces así y si se lo llevan a su hogar y se dan cuenta que es una talla mayor muchas de ellas van a traer el zapato de vuelta y querer su reembolso. Y eso significa más trabajo para nosotros. Entonces, I really, I brought you a size eight and I'm so glad it fits. What's that? I brought you a size eight and not a, seven eh, y, and a half. Y, y tienes que decirle, mira, te traje una talla 8 y no un siete y medio many Pero muchas de las chicas se ponían furiosas. Y ellas dice yo no soy talla 8. Y salían de la zapatería y tiraban la puerta. Porque para muchas de ellas no todas. Su toda identidad estaba girada alrededor del tamaño de su zapato. I am a seven and a half. yo soy una siete y medio don't try to tell me who I am. no me trates de decir quién soy yo Now, I don't like to make too many generalizations, ahora no me gusta hacer muchas generalizaciones but mostly, pero más que todo a un chico no le importa qué talla es su zapato un chico solo le importa si el zapato le queda. Puedes tener cualquier talla, cualquier número. Pero para muchas chicas de ese tiempo era una identidad. Así que tuve muchas experiencias ese verano, y no te voy a contar todas estaríamos aquí por muchas horas pero todas llevaban a la conclusión que yo nunca me quería casar y no era que no me gustaban las mujeres es que eran misteriosas no podía entender qué sucedía I have to tell one more story. Tengo que contar una historia más. Es early on a Saturday morning. Era un sábado de la mañana. I'm all alone, estoy solo. Lady comes in, una chica entra. Says, oh, I like that shoe. Can I try it on? Me gusta ese zapato. Me lo puedo so probar. Say, y yo dije, claro que sí. Tell me your size. Cuéntame tu talla. She sits down, ella se sentó. And I go get some shoe boxes. Y fui a sacar unas cajas de zapatos. Traté el primero. Y oh, so well. ella dijo, uy, me queda tan bien. And that's exactly the color I wanted y es exactamente el color que yo quiero. ¿Cuánto cuesta? And she, and I told her, y yo le dije, she said, oh, that's a very good price. y ella dijo, es un buen precio. And I said, okay, I'll wrap it up for y yo dije, perfecto, te lo empaco. Porque tú tenías que empacar las cajas de zapatos en un papel café. Another mysterious cultural thing that I don't understand. Otra cosa. Ella dijo no, pero mira, no lo puedo comprar. So y yo estuve tan conmovido. I was pretty, pretty rude with her. Y de verdad yo fui muy brusco I con said, ella. Right color, y yo le dije, mira, me dijiste que era el color perfecto, la talla perfecta y el precio adecuado. Said, oh, yes. Y ella dijo claro que I sí. I said, well, y yo le dije, pero <laughs> por qué no lo compras? She said, well, I've set aside all For, for shoes. Y, y, y ella dijo, yo he apartado todo el sábado para comprar zapatos así que no puedo comprar el primero que, me, que yo vea Yo he enseñado a personas de muchas otras culturas, incluyendo, Asian, incluyendo asiáticos, y hay esta verdad fundamental básica entre el hombre y la mujer. No todas las chicas eran así. Eventualmente sí me decidí casarme cuando conocí a mi princesa. Y ella no le gustaba tomar mucho tiempo en la tienda, le gustaba entrar, comprar y salir. Así que no estoy tratando de generalizar. Estuve en Hawaii con un montón de pastores estuve en Hawái eh, una vez con unos pastores y contamos la historia said, uh, I asked my wife, y, y Loren dijo le pregunté a mi esposa ¿cómo puedes ir a comprar todo el día al mall y no comprar nada? y ella dice tú vas a pescar todo el día y no agarras nada We, we can't complain. No podemos quejarnos. Anyway, the prince is, uh, going house to house. De todas formas, el príncipe va puer, eh, casa por casa. And here, I get very with here. Y aquí me disgusto un poco con Cenicienta. Because, porque at any point she could have. She would have known where the prince was. En cualquier momento ella sabía dónde estaba el príncipe. Now, later, her her up. Después su madrastra la encierra. Pero al principio ella es libre. And she could have her water in the road. Ella hubiera dejado sus eh, baldes de agua en el camino. After she found out from the other servant girls where the prince was, <laughs> and she could have gone off to the village where he was, stopped him in the street, pararlo en la calle, said, hey prince, let's not waste any more time. Y decirle, no perdamos más tiempo. Try this slipper on my foot. But she didn't do that. Pero ella no lo hizo. She was too used to doing what she was told ella estaba acostumbrada a hacer lo que se le pedía que hiciese. Y ella debería de saber mucho mejor porque ella tenía un libro. Ahora esta es la parte de la historia que yo he añadido más recientemente Or more o más actualmente the the porque esta fue la parte que el Señor me habló a mí And it, it really surprised me at first. y me sorprendió al principio I wasn't Seeking God over Cinderella, no estaba buscando a Dios a través de, de Cenicienta pero estoy pensando en la historia y él dijo esto cuatro palabras ella tuvo un libro y yo sabía lo que él estaba diciendo porque su princesa tiene un libro porque esta es una parábola del Evangelio así que cambié mi historia to fit the reality of God's princess. para calzar la realidad de la princesa de Dios así que la forma en que la cuento mm -hmm. ahora es la siguiente Cynthia, uh, ahí Cynthia, vamos, mi princesa Cinderella had this old book from her father. It was a story of her family. Era una historia de su familia. Yeah contaba los orígenes de su familia contaba de su gloriosa herencia their rights and privileges, sus derechos y privilegios sus responsabilidades y tareas y se le contó de instancias donde se les robó su herencia y los momentos que trataron de recuperarla y y fue robado una vez más parcialmente recuperada perdida otra vez más todo estaba en este libro y este libro contenía, contenía todas las llaves para que ella pudiese reclamar su herencia y porque su madrastra estaba tratando de robar su herencia Ahora, ¿cómo Cinderella llegó a ser a un punto tan pasiva? Porque en realidad ella era una princesa, ¿no She Ella tenía la inteligencia, la fortaleza de carácter. No es acerca solo de la belleza física. Hay more cualidades mucho más importantes en la realeza y yo pensé en eso por mucho tiempo cómo, ¿Cómo una, verdadera una verdadera princesa pudiese llegar a ser tan pasiva y no tratar de escaparse de este horrible hogar nosotros sabemos que una víctima de abuso usualmente se queda en esa situación de abuso. Pero yo creo que la respuesta a esto va mucho más antes que esto. Y yo solo entendí esto después de que mi esposa partió. Porque cuando tú pierdes a alguien que estás muy cercano, hay a weight. Hay un peso. There's Hay un peso de, donde tú te dueles. You in, you y te puede tentar y llevarte a la pasividad. With that weight, you, you don't want to do Porque con esa carga tú no quieres hacer nada. Okay, when Cinderella, when Cinderella small, cuando Cenicienta era muy pequeña. Her mother died. Su madre murió. We don't know when. No sabemos cuándo. Después su padre trató de criarla, pero él tenía que viajar por su negocio y después conoció a esta otra mujer con dos hijas que ni siquiera se podían llevar más que con ella y cuando esta mujer escuchó que él era dueño de una gran casa en una ciudad capital tenía otras propiedades granjas ella se interesó mucho en este hombre y prometió que si. If, uh, Cinderella could grow up with her daughters. Y le prometió que qué qué bonito sería que Cenicienta creciese con sus hijas, qué familia tan feliz iban a ser. Así que el padre de Cinderella se casó con esta But mujer. Then he died. Pero después él murió. Not long no, no mucho tiempo después de esto. En circunstancias que nunca se explicaron completamente. So first Cinderella loses her mother. Así que primero Cenicienta pierde su madre. Después su vida es conmocionada por esta mujer y por estas hijas. Y después muere su padre. And her stepmother is a very dominating personality. Y su madrastra tiene una personalidad muy dominante. Y se encuentra nada más que el fluir con esto es algo muy fácil. Hacer lo que ella pide que se haga. Estar ahí para el día siguiente para hacer cualquier cosa que se le diga que se, que ella haga. Porque cuando no puedes ni siquiera pensar por ti mismo o misma. Es más fácil hacer lo que se te dice que hacer. Y por eso las personas se mantienen en situaciones abusivas. So she's, she's here in this situation. Así que ella está en esta situación. In this horrible house. En este horrible hogar. But she has the book. Pero ella tiene el libro. Now the book is not easy to understand. Ahora el libro no es fácil de entender. It's not just the history of her family. No es solo la historia de su familia. But there are lots of songs in there. Pero hay muchas canciones en él. Poems, Poemas. Proverbs. Proverbios. Letters. Letras. Fantastic visions that are hard to understand. Visiones increíbles, difíciles de entender. There are emperors and And kings, hay emperadores y reyes wars and and floods, hay guerras, inundaciones, hambres sea monsters, monstruos marinos stars who seem to be at estrellas que parecen ser eh, personas en varias instancias it's, it's a books that she has. es un libro complejo que ella tiene pero lo interesante es que ella lo leía cada noche porque le recordaba cuando era pequeña y su padre se lo leía. Así que ella lo tenía escondido eh, detrás de la, de la chimenea, de la fogata. Ella leía unas, un par de páginas cada noche. Porque le traía un, un cierto nivel de consuelo. Pero ese libro no hacía diferencia en su vida, aunque este contenía todas las claves o llaves para que ella reclamase su herencia. El libro no hacía la diferencia, porque no lo leía como que si este fuese verdad. Ella lo leía para obtener algún tipo de consuelo vago, religioso. Y esa es la forma que muchas veces las princesas leen este libro. Y los príncipes. As I said this is an old story. Como yo les contaba esto es una historia de antaño. We find it in every culture. La encontramos en cada cultura. We find it throughout Africa. La encontramos en África. The islands of the Pacific. En las islas del Pacífico. The first nations of North America. En las primeras naciones de Estados Unidos. We find it in Asia. La encontramos en Asia. It was first written down by the by the chinese Fue primeramente escrita por los chinos Two 2000 years ago 2000 años atrás and her name was Yejian Y su nombre era Yejia why is this a universal story Por qué es esta una historia universal why does hollywood keep making the same thing over and over Por qué hollywood la produce vez tras vez every movie bollywood makes is a Cinderella story Bollywood. It's a Cinderella story. Cada, cada película de, de Bollywood es una historia de cenicienta. I found her story in many many cultures. Es, es, encontré su historia en muchas muchas culturas. I know her name. Yo conozco su nombre. I just found it out in in uh, Indonesian a couple, a couple uh, years ago. Hace unos años atrás la encontré en Indonesia. And I know so many of her names because I asked the Ywammers. I need to talk to you and, and find out how to spell her name in Creole. So, what is the attraction of this story? Why do we watch it? En film en TV. En película o en la televisión. Y por qué seguimos leyendo la historia? O escuchándola? In our music. En nuestra música popular. It's because it's our story. Es porque esta es nuestra historia. It's the story of every culture, es la historia de cada cultura. Cada ser humano. And we listen y escuchamos because we got to find out, porque tenemos que descubrir, ¿es que el príncipe encuentra la princesa? Ahora tú y yo sabemos el final de esto. El príncipe sí encuentra a la princesa. Pero hay mucho drama en medio de todo esto. Y este drama ha alimentado cientos de miles, si no millones, de este tipo de historias. Oh, well, they change it around. La cambian. They do a twist. Le hacen un giro. A double reverse. Le hacen una doble inversión con un Vuelta, le dan dos vueltas But a it's, la vuelta. Pero es la misma historia. ¿Cuántos vieron esa película? Beautiful version of it. Una preciosa versión de esto. Guy, es ese chico. And he doesn't know royalty. Y él no conoce su realeza. Y él tiene una novia. She's obviously a princess. Ella obviamente es una princesa. And then they get separated. Y después se separan. And then there's all this drama, y después hay todo este drama. The, Estas... Fuerzas perversas que tratan de perseguir al chico. Y al final él se da cuenta que él es realeza. Es más inteligente que todas esas otras personas. ¿Y qué da la chica? Y finalmente encuentra a la chica una vez más. como yo les dije yo he encontrado su nombre en todas estas naciones in the Indonesian it's en indonesia es así is the good sister, es la buena hermana and is the evil sister. y Bawang Pute es la, la hermana perversa y la mala es ajo y la buena es cebolla But it's, There's only one evil sister and one evil mother. Pero solo hay una hermana perversa y solo una, ma una madre perversa. Pero la buena hermana pierde un zapatilla. Y le suceden todas estas cosas hasta que ella encuentra al príncipe. The only name I have not found is in India. La un, el único nombre que no he encontrado es en India. Y le he preguntado eh, a, eh, a muchos de nuestros jucumeros, jucumeros indostanos. No, no, no y les pregunto, ¿quién tiene esta historia? Y yo creo que la razón de eso es porque cada una de sus historias es esta historia. <risa> Estuvimos en Delhi para una conferencia de jucum. It was maybe the early 80s. A principios de los 80 quizás. The worst YOM conference ever. La peor conferencia de jukum que ha existido. Really, it was very depressing. De verdad, muy deprimida. And so, to try to cheer myself up, I go. Para animarme. I go back to my room after lunch. Fui a mi a mi cuarto después del almuerzo. It was this tourist hotel. Most of us got sick. Ese hotel de turista, la mayoría de nosotros nos enfermamos. I remember once uno de nosotros en la mesa encontró una cuchara que no había sido lavada y se le dieron al mesero y le dijeron podemos tener una, una cuchara limpia el mesero fue, abrió una gaveta gets a spoon out, sacó una cuchara throws the dirty spoon back in the drawer, tira la cuchara sucia en la gaveta and brings us the other spoon. y nos trae la otra cuchara Very inspiring. muy inspirador pero lo que yo hacía era ver una película de Bollywood. Y yo no hablo indio, Así que no tienes que porque de un momento a otro tú ves quién es la princesa y todas sus princesas preciosas, amigas. 20 o 30 de ellas y tú ves al príncipe y él tiene 20 o 30 príncipes con él y tú ves al chico malo siempre está vestido de negro y él tiene amigos perversos con él And the prince and princess fall in love. y el príncipe y la princesa se enamoran and then they get confused. y después son confundidos y no saben si el uno o el otro les and ama the bad guy's trying to keep them apart. y el hombre perverso les está tratando de separarles y esto dura dos horas y media These are long movies. estas son películas muy largas finalmente al final The prince finds the princess. El príncipe encuentra a su princesa and they're so happy. y están tan felices they're singing and dancing que cantan y bailan along with the bad guys junto con el chico malo in front of mountains. En, fr frente, <coughs> en frente de, de, de montes con, con, con nieve en sus, en the sus singing copas. Y esa danza dura mucho tiempo también. But we watch this movie over and over. Pero vemos esta película vez tras vez. Nuestra deep, esperanza más profunda es que el príncipe encuentre a su princesa. Y aún en culturas cuando no conocen the el Evangelio, está esto bien profundo, bien humano that we can encounter even in refugee camps que podemos aún encontrar en campamentos de refugiados even in the worst slums aún en los precarios o pueblos más pobres this buried hope esta esperanza que está enterrada sometimes almost forgotten muchas veces hasta olvidada yo fui creado o creada para una mejor vida tiene que haber algo más tiene que haber alguien que me ame yo no fui creado o creada para quedarme aquí y es esta esperanza que ha motivado a refugiados cientos de miles a arriesgar sus vidas para llegar a Europa para que ellos arriesguen su vida para llegar a Europa. Ellos caminan desde Afganistán. Hay 500,000 de ellos en las costas de Libia ahorita. Es este deseo de vivir una mejor vida. Y esta es una puerta abierta para nosotros para compartirles a ellos que hay alguien quien les ama con un amor perfecto. Ahora, ustedes conocen la historia. El príncipe persevera, finalmente encuentra a la princesa, pone su zapatilla en su pie y en la mayoría de las versiones ahí termina la historia. <coughs> en algunas de las otras versiones continúa un poquito más. Pero cuando estaba pensando en este final el Señor me habló una vez más. Y Él me dijo, ella no estaba lista para gobernar. And I knew what he was saying. y yo sabía lo que él estaba diciendo so I changed the ending on my version. así que terminé, cambié el final en mi historia así que no termina con el príncipe poniendo esa zapatilla Then he takes her back to the palace, después la lleva de vuelta al palacio gives her to the ladies, se la da a las chicas las chicas la bañan deciden que otra ducha no le cae mal y le dicen y piensa que una tercera vez es mucho mejor finalmente queda limpia se le quitan todas las cenizas de su cabello la visten en un vestido de princesa le dan joyas preciosas princesa make las eh, eh, maquillajes de princesas. Yo no sé cómo es ese tipo de cosas. No sabría saber. Sure Algunos de ustedes te fijo que sí. Y la traen, la sacan. She, y obviamente es una princesa. Beauty, Tiene la belleza. Pero no solo la belleza física. The grace pero la gracia. Y la bearing y la forma de dirigirse y la autoridad de una princesa. Pero el rey ha dejado órdenes que apenas ella esté lista, él quiere reunirse con ella. Ha estado esperando años para reunirse con la futura reina del reino, la madre de la, la, la madre de la heredera al trono así que el príncipe la lleva a conocer al rey se sientan y el rey comienza a hablar con ella y le hace unas preguntas él quiere saber quién es ella y resulta ser que él conocía al padre de ella y había escuchado que había muerto pero parece que su viuda estaba ahí cuidando de su hija. Así que le pregunta a Cenicienta, ¿qué tal tu educación? Ella dice, se acabó cuando mi padre murió, eh, mi madre me sacó, mi hermana, mi, mi madrastra me sacó de la escuela and el día said, siguiente. Well, what do you think about uh, Así que le pregunta a ella, ¿qué piensas de la organización de los, del mercado en la ciudad capital? Ella ni sabía que existía algún tipo de organización. Así ella que nada más tenía que ir donde su, eh, su madrastra para cargar las cosas pesadas. Y él dijo, ¿qué, qué piensas acerca de las finanzas del rey Ella no sabía nada acerca de las finanzas no tenía ni siquiera finanzas propias. Mucho menos saber acerca de las finanzas del reino. Y él dijo, ¿qué tal acerca de nuestra provisión de agua que viene de las montañas? Ella, ella no sabía que podía haber un problema potencial ahí. Y él, y él dijo ¿qué tal nuestro vecino al norte que está haciendo eh, bulla y quiere amenazarnos? ella no sabía acerca de eso tampoco el príncipe se ponía más serio también el rey porque era obvio que ella no estaba lista para gobernar con el príncipe Tenía la gracia y la belleza de una princesa, pero nunca había ni siquiera pensado en el futuro del reino. She'd spent all her energy Ella había gastado toda su energía just dealing with her situation. lidiando solo con su propia situación. Tratando de lidiar con esas personas que no se llevaba bien. No estaba lista para gobernar. She started crying comenzó a llorar porque sabía correctamente qué era lo que estaba sucediendo. El rey estaba pensando y él dijo, tengo una idea. Te vamos a enviar a la misma escuela que enviamos a mi hijo. Que le preparó a él para ser príncipe. Se llama la EDE. Ahí vas a comenzar a aprender de tu verdadera identidad. Y esta gente tiene otra escuela. Se llama la escuela del libro de cómo leer el libro como que si este fuera de verdad para que haga una diferencia en tu vida tienen otra escuela es que te enseña a pensar como realeza deja de pensar como un esclavo o un Or esclavo y como un siervo y prepárate a reinar con el, rey, con el príncipe And she agreed. Ella estuvo de acuerdo. She and the prince postponed their marriage. Ella y el príncipe postergaron su matrimonio. She went away to Costa Rica to do DTS. Ella fue a Costa Rica a ser suvede. And then, uh, y después, escuchó que estas escuelas eran parte de una maravillosa universidad. Y que ella podía obtener un título de asociada, de bachillerato. Si hiciera siete cursos con esta universidad. ¡Wow! Siete cursos. Dos de ellos son la EDE. I bet there are people right here y yo les apuesto que hay gente aquí que se pudieran graduar ya. Si tienes dudas y ya has llevado varios cursos, and the registrars. busca a Miriam eh, que está ahí we'll find out. y vamos a descubrir eso. Anyway, she did these de todas formas, ella hizo she varios cursos. Eh, escogió quedarse para su bachillerato el día de su graduación. The whole royal household came And she was also crowned princess of the realm. fue coronada como reina princesa. And um, she and the prince got married. Decidieron establecer una rama de la universidad en su reino. Eran reino número 161. Tuvieron muchos hijos. Y vivieron felices para siempre. Y esa es la historia original de la Cenicienta. Ahora lo vamos a aplicar un poco. Porque esta es otra parte profética de la Universidad de las Naciones. No solo estudiamos acerca de la verdad, o leemos acerca de la o la descubrimos. Pero la aplicamos. Tenemos que aplicar la verdad para que esta tenga un efecto sobre nuestras vidas así que vamos a tomar algunos minutos ahora pensando en esta pregunta de pasividad porque es uno de los problemas más grandes en la iglesia en cualquier parte del planeta por una razón muy simple el enemigo de nuestras almas tiene recursos muy limitados. Él no es todopoderoso. No lo puede ver todo. Tiene un grupo limitado de ángeles. Él, él trata las mismas cosas vez tras vez porque desafortunadamente todos sus viejos trucos todavía funcionan. So he has already figured out, Así que él ya ha descubierto and he is convinced, more convinced than we are, y él está más convencido que nosotros mismos that if we ever lay aside our passivity, que si pusiésemos nuestra pasividad al lado una vez, take up the, y tomásemos la armadura de Dios en la autoridad que compartimos con Jesucristo el reino del enemigo se terminaría en cinco minutos. Se acabó. Él no tiene esperanza excepto si él puede mantener a la iglesia en pasividad. Así que él ha invertido muchos de sus recursos limitados into keeping the church and entire nations en mantener a la iglesia y naciones enteras en pasividad. And he does this in many ways. Él lo hace esto de muchas formas. And I'm going to mention several of them. Y voy a mencionar algunas de ellas. And as I do so, I'd like you to... To use this as a passivity check. y a medida que hago esto yo quiero que utilices esto como un examen de chequeo de pasividad eso es lo que yo hago cada vez que yo enseño esto porque podemos recaer en la pasividad, en la pasividad. aún si hemos sido libres de esta This, this passivity happens at a level. Esta pasividad toma lugar a nivel nacional. Even the nations have Cinderella names. Aún las naciones tienen nombre de Cenicienta. Because Cinderella was not her true name. Porque Cenicienta no era su nombre verdadero. No loving mother would name their daughter the Ash Girl. Ninguna madre amorosa iba a nombrar a su hija la hija de las cenizas. And most of our nation's names. Y la mayoría de los nombres de nuestras naciones fueron impuestos por, sobre nosotros por nuestras hijastras malvadas. Colonial eh, poderes coloniales. Argentina. Argentina. Name for Argent. Es eh, nombrada eh, por la argenta. Oh, uh, o la plata. Venezuela. Venezuela because Columbus's sailors los, eh, de saw the indigenous houses las casas de los built up on, on stilts edificadas sobre postes and reminded them of Venice. Les de Ghana, Ghana used to be the gold coast solía ser la costa de oro oro. because the Europeans went there for gold. Los ahí por oro. America fue nombrado por un hombre de mucha riqueza que navegó con Cristóbal Colón su nombre era Américo así que nuestro continente es nombrado detrás de una historia de levantar finanzas que explica mucho And across Asia and Africa, y a many, través de Asia y África naciones y pueblos están cambiando sus nombres en Burkina Faso, África Africa del Oeste they used to be named Upper Volta, se llamaban Volta Mayor era lo que lo llamaban los franceses llamaban. y dijeron unos años atrás no That's not our identity, esa no es nuestra identidad to be named for part of some river. de ser llamados como una parte de un río así que cambiaron su nombre a Burkina Faso que se like. llama la, la tierra de la gente recta así que mi punto es este he hablado con muchos de mis amigos de Latinoamérica y hay una melancolía, hay una pasividad en mucha de la cultura aquí. Y tú lo puedes escuchar en la música de Brasil. The bossa nova and other forms of music. En todo tipo de ese tipo de música. Así que yo le pregunté a los músicos brasileños de dónde vino esta melancolía. Ellos dicen vino de los portugueses. Porque ellos fueron ocupados por los musulmanes por tanto tiempo. Y los españoles también. Así que hay Pasividad Así que hay que esta pasividad fatalista en la cultura in the y en el idioma. ¿Qué será será? ¿Qué será, será? No, eso no es un versículo bíblico. It was the most popular song in America in Fue the 1960s. Canción más popular en Estados Unidos en 1960. It still keeps me awake at night. Y todavía me mantiene despierto en la noche. Será, será, whatever will be will be. Never mind. You're not gonna you did it. No, you translated <laughs> it very well. So passivity can come from many different sources. Así que la pasividad puede tener diferentes fuentes. It, it's taught to certain groups in many cultures. Se les enseña a muchos grupos en ciertas culturas. Women are supposed to be more passive. Las mujeres tienen que ser más pasivas. En cultura tradicional, la gente joven tiene que ser más pasiva. Ahora en el occidente quieren que los viejitos sean más pasivos. Y están hablando en Inglaterra de quitarle el derecho al voto a los viejitos. Porque ellos dicen, ellos no deberían de votar porque nosotros ten, ellos no van a vivir con las consecuencias so de they're, su voto. Así que están poniendo a la gente mayor en una esquina. Queremos que sean pasivos. Me voy a mudar a Asia, donde de verdad respetan a la gente adulta. Se um, nos enseña pasividad en la iglesia. Iglesias church. tradicionales han sido estructuras de pasividad. Where there's one actor, a man who's in front, donde hay un actor un hombre al frente or maybe men, o varios hombres pero todos los demás tienen que ser pasivos ahora eso está cambiando porque muchas ideas están pasando a través de esta idea que cada miembro tiene que tener un ministerio But we're also taught passivity theologically. Pero se nos enseña false understanding of the sovereignty of God. falsa de de There's a saying in America now. Um, how's that go? It's a very passive thing. It's um, What is that? How do they say it now? Como lo dicen ahora? Oh God, God is in control. Dios está en control. So I, there was an article about this on Facebook. Así que hubo un artículo de esto en Facebook. And a guy responded. Y un chico respondió. He said my wife had twins. Y él dijo mi esposa tuvo gemelos. And one of them was born dead, stillborn. Y uno nació muerto. Y alguien en mi iglesia me dijo, bueno, Dios estaba en control. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Dios quiso que eso sucediera? Es un aspecto pasivo que la iglesia norteamericana se ha involucrado esta idea que en varias iglesias o parte de la iglesia no tenemos que orar la oración no cambia nada Deberíamos de orar porque la oración nos cambia a nosotros. Oramos a Dios y eso nos cambia a nosotros. Pero la oración en realidad no cambia nada allá afuera. Eso es un entendimiento falso de la soberanía de Dios. Lo vemos en nuestros equipos. Gente hace cosas muy peligrosas en las cruzadas. Bueno, Dios me va a proteger. Well, si tú manejas más allá del límite de la velocidad del lado incorrecto de la carretera, No cuentes con la protección divina y nosotros hemos tenido muertes en Jucum que no deberían de haber tomado lugar porque se pusieron pasivos en su propia seguridad una gente dice yo estoy sirviendo a Dios Él me va a proteger si tú estás sirviendo a Dios el enemigo está más interesado de cuando no estaba sirviendo a Dios así que estoy enseñando en una Ede y veo que no están poniendo atención y, no poniendo atención, y digo esto you can die on DTS outreach, tú puedes morir en la cruzada de la Ede y se levantan bien rápido Especially if it's just a couple of weeks before. Si par de antes de la <laughs> and I have tracked the deaths with Lauren. For, for 40 years. And the point is this. You don't have to die on DTS. Die on DTS. And of course. Obviamente el porcentaje de esta muerte es, es mucho menor que en la población general. With the same age group. Con el, el mismo grupo de, de edades. Pero la mayoría de nuestras mentes, de nuestras muertes, son muertes eh, gran sin sentido. En, on, on donde la mayoría de estas tomaron lugares en los días libres. Relax, la gente se relaja, no se preocupa. Van a nadar al mar solos. One I heard about una de las que yo escuché un grupo en los Himalayas uno de los miembros del equipo está tomando una foto obviamente es lo que hacemos en los equipos pero decide que tiene que tomar un paso más hacia atrás la piedra se desborona He falls a long way, y se cae una gran distancia. Y encuentran su cuerpo dos semanas después. We have a lot of tenemos muchos ahogamientos en Jukun. So en Suiza no tenemos tantas muertes en las Edes. But we, we lose a lot of tourists. Pero perdemos a muchos turistas. 50 50 ingleses al año mueren en los Alpes. No lo vas a ver en el sitio de internet. Pero es gente que va a ambientes peligrosos sin precaución y sin el equipo apropiado. En Hawái, cuando yo vivía ahí, yo veía los periódicos. Un turista al mes se, eh, a, a, a, se, eh, moría en el mar porque le daban la espalda al mar tú nunca le das la espalda al mar porque una ola perdida eh, temeraria puede salir por sí sola knock you the rock te golpea contra la piedra de la lava. Estás inconsciente y te ahogas. Nunca vas a ver esto en el sitio de internet de Hawái tampoco. Passive, Pero cuando somos pasivos, danger, nos ponemos en riesgo. Active, y tenemos que estar activos doing we can, en, en la mayoría de lo que sea posible a nuestro alcance. Y dejar que Dios vele por lo que nosotros no podemos hacer para resumir esto es de esta forma nosotros hacemos lo posible Dios hace lo imposible nuestra descripción de trabajo no es lo imposible. Y la descripción de trabajo de Dios no es lo posible. Así que hacemos todo lo que sea a nuestro alcance para protegernos y, y entonces, confiamos a Dios por el resto. La persona que yo conozco más que se preocupa de su seguridad personal es también la persona que yo conozco con más fe es la persona que yo conozco con más fe Lauren. es Loren él es muy, muy cuidadoso donde como entra un carro él no va con un conductor que él no conoce o que no es recomendado por un líder de Hukum cuando sus hijos eran pequeños, él eh, revisaba todos los columpios donde estaban sus hijos. Yo estuve en una conferencia con él en América del Sur. We were in a tourist hotel. Estábamos en un, en un hotel de turistas. We, uh, had rooms next to each other. Teníamos cuartos uno a la par del otro. Así que subí las escaleras con él. Él él puso sus maletas fuera de la puerta. Y él dijo, ok, vamos. Y yo dije, vamos, ok. Yo no sabía dónde íbamos. Pero él es mi líder, así que yo fui. lo seguí. Él fue a la salida de emergencia al final del pasillo para asegurarse que la puerta estaba abierta porque muy a menudo en estos pequeños hoteles cierran la puerta de emergencia y él no se queda en un hotel donde hay una puerta cerrada lo que digo es lo siguiente hay muchas formas de entrar en pasividad algunas de ellas son espirituales, como prácticas ocultas. Si alguna vez has entrado en lo oculto, hay muchos sistemas: unos más científicos, como la cientología, otros más místicos. They all have one goal, Todos tienen una meta. Get you to a state of mental Llega, llevarte a un estado de eh, pasividad mental. Y, say, empty your mind. y dice, vacía tu mente. Eso es un estado muy peligroso. Tú nunca vacías tu mente para que alguien más entre. Había una enseñanza de meditación acerca de esto. Para meditar, vacía tu mente. Wrong. Equivocado. Biblical meditation is to fill your mind. La meditación bíblica dice llena tu mente. Llena tu mente con la verdad de la palabra. Llena tu mente con la belleza de la creación. Fill your mind by meditating on God Himself llena tu mente al meditar en Dios y así is, uh, otra gran trampa de hoy día es uso de drogas States, en Estados Unidos estamos tratando de legalizar la marihuana estado por estado si hacemos esto vamos a perder nuestra prosperidad we're already becoming strange ya eh, hemos llegado a un punto case you hadn't noticed, extraño, si no lo has notado. Necesitamos oración como nunca antes la hemos necesitado. Si continuamos legalizando la marihuana, no hay esperanza para nuestro futuro. Porque es algo mortal cuando se tiene que llegar al punto de pasividad. Un problema muy grande para los jóvenes hoy día y mucho más mujeres es juegos de video. A, a bill, market. Una, un mercado multimillonario, billonario. Pero tenemos muchos jóvenes, incluyendo cristianos, gastando docenas de horas a la semana en un universo alternativo, donde no tienen problemas reales. Oh, sí, oh, sí, hay problemas, sí, hay problemas, pero lo solucionan rápidamente. <coughs> From reality, tú te evades de la realidad, te sales de la realidad. Is the of Esa es la, cl la definición clásica It, de la locura. And if you're of hours every week y si gastas docenas de horas a la semana, en un ambiente no real, Eso es muy peligroso. El Señor nos llama a ser activos. Como escuchamos la semana pasada, no somos siervos, sino amigos. co, with him. co, with him. co con Él. Co-herederos con Él. Compartimos en Su reino. Pero no vamos a recibir nuestra herencia si somos pasivos. It will be stolen away from us Se nos va a robar a medida que nos quedamos sentados en una nube de marihuana jugando un, video un videojuego. Estoy tan agradecido por la EDE. Where a lot of young people break out of this. Porque mucha gente puede escapar de esto. But we need to see a, a revolution. Pero tenemos que ver una revolución. Among people today. Entre gente hoy día. I I pray in nation after nation that. Yo oro nación tras nación. Youth revolutions would start up. Que revoluciones juveniles tomen lugar donde la gente joven dice yo no quiero vivir de esta forma no quiero vivir en pasividad en drogas no voy a, a, a estar de acuerdo con el abuso yo creo que podemos comenzar revoluciones como esta. Yo creo que habrán muchos no cristianos que dicen sí, yo quiero ser parte de esto. Así que no tenemos y no debemos de utilizar el lenguaje cristiano. speak nada más hablamos a las hambres que existen en los corazones de las personas ahora en un momento vamos a orar al respecto de esto y pedirle al Señor que nos liberte de cualquier tipo de pasividad un par de ejemplos más podemos ponernos pasivos en relaciones si dejamos de comunicar las relaciones mueren Así que es un problema si nos volvemos pasivos en relaciones. A lot of are passive about their finances. Muchos jucumeros son pasivos en sus finanzas. Tenemos una relación pasivo-agresiva con las finanzas. I hear, I've heard on every continent. Lo escucho en cada continente. Oh, well, bueno, es so personal el apoyo financiero funciona para ti pero no para mí no funciona en nuestra cultura un año viajé a todos los continentes y yo después de haber escuchado esto en cada continente de un momento todos dicen que funcionan para todos pero menos para nosotros haga la matemática hay algo malo aquí el punto es que el, el, el apoyo financiero a través de las relaciones es algo bíblico. Muchas personas se van de Hukum They can't make it work. Porque no, no no pueden hacer que esto funcione. Y, they to me, I ask them. y me vienen y yo les pregunto. Y les pregunto, ¿has hecho alguno de los seminarios que nosotros damos? Tenemos un seminario en línea que te enseña cómo hacer esto we have two who've books Tenemos dos jucumeros que han escrito excelentes libros en este tema. Cada uno de ellos es dueño de su propia casa. Y tienen un apoyo completo para, y viajan alrededor del mundo y cada vez la respuesta es esta no, yo no puedo pedirle a la gente dinero tú no, tú no le estás pidiendo dinero a las personas no has leído el libro les pides a las personas que ellos co- sean partícipes contigo en, en el ministerio que compartan los retos y las victorias yo no cambiaría ningún salario por mi apoyo financiero y por mis apoyadores um, 30, 35, 40 ellos han estado fielmente conmigo por 35, 40 años ellos por son una de las razones por las cuales yo continúo sirviendo porque a Dios porque cuando la gente comparte sus finanzas conmigo hay una unidad que toma lugar y nosotros tenemos una autoridad para bendecirles de vuelta y a través de todos los años el Señor me ha dado oportunidad de bendecir de vuelta a cada uno de mis apoyadores y esta autoridad para bendecir es muy preciosa para bendecir es muy preciosa One point. un punto final As we start to break out a, a medida que comenzamos a salir we can, de la pasividad we can be to react into puedes ser tentado a operar en una independencia violenta This in esto sucede en naciones They react reaccionan violentamente the en contra de los colonos de, the, del colonialismo eso no funciona tampoco no ayuda. eso planta semillas para problemas futuros en el movimiento feminista en Estados Unidos algunos reaccionaron violentamente en contra de la opresión de los hombres que era muy real But the, the violent reaction Pero led them too far, la reacción violenta la llevó a tal lugar que la llevó a la independencia. Some people, if they come from a family that's kind of oppressive, a medida hay personas que salen de una familia oprimida, or a Christian group, o un grupo cristiano, y se dan cuenta y se despiertan, y reaccionan violentamente, y eso no ayuda tampoco. The Lord's desire El deseo del Señor is that we wouldn't react into independence es que no a la but that we would pero que nos movamos de la pasividad a la iniciativa, tomando iniciativa por su reino. que no seamos independientes, pero que seamos dependientes de él y de nuestros hermanos y hermanas. así que esta es una tensión. y estoy seguro de que y yo estoy seguro que tú conoces personas que aún están en la pasividad o que han sobrereaccionado a la independencia. Así que tenemos que estar apercibidos a esta tentación. Así que probablemente vamos a procesar esto mañana, Briefly. Brevemente, pero ahora yo quiero proponer un pequeño tiempo de aplicación donde esperemos ante el Señor un momento y pidámosle que nos muestre cualquier área de pasividad y quiero eh, pedirte que levante la mano cuando Él te ha hablado y yo voy a orar por ti. Holy Spirit, we thank you that you see Espíritu Santo te damos gracias que tú ves tú ves nuestros problemas reales y tú ves que si hemos caído en la pasividad o si hemos llegado a esta por razón de nuestra familia churches, o iglesias o tipo de personalidad o cualquier otra razón pero tú quieres liberarnos de cualquier esclavitud y servidumbre. Así que ahora yo oro que nos muestres que si hay cualquier área en mi vida donde yo he sido pasivo o pasiva. En relaciones. En finanzas. actuar lo que otras personas quieren que yo haga sea mi cultura o en mi iglesia o grupo cristiano hay alguna área donde yo no estoy actuando like como un hijo o como una hija pero estoy actuando como un siervo o como un esclavo So if the Lord has spoken to you in any area, si el te ha de area, can you just raise your hand before him? Tu mano ahí donde estás? and put it down. That's right. Raise it up and put it down. Tomas, si Holy Spirit, thank you for your faithfulness. Santo, por tu it is written in the word, donde el Señor nos dijo: Cualquier cosa que liberas en la tierra será liberado en el cielo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo, yo libero ataduras de pasividad en las cuales hemos caído. Yo libero estas ataduras en el nombre de Jesús. En el nombre sobre cualquier nombre que es nombrado." Whether in heaven, si the or on earth or under the earth, la bajo de la it is written, "The one whom the sun sets free is free indeed." We are free because of Jesus. Somos libres por Amen. Amen. Okay, for this kind of application. Para este tipo I. Encourage you to go this week, Yo les animo que esta semana share it with one other person, compartan con otra persona pray with them, oren con ellos séllenlo y después tenemos que caminar en el espíritu opuesto tenemos que salir de esas áreas de tentación de pasividad And walk differently. y caminar de forma diferente if our, if our has been in si nuestra pasividad ha sido en comunicación make step to toma ese paso y comunícate for por ejemplo so, Lord, we close now. así que Señor cerramos ahora te agradecemos por esta parábola porque nos cuentas a través de tu palabra que tu pueblo son tus princesas. Your bride. Tu novia. Y esta es una de las formas primordiales que tú describes nuestra relación contigo. Help us to learn how to act like royalty. Ayúdanos a actuar como nobleza. Not to accept any imposed identities, no para aceptar una identidad impuesta, but to be really who we are in you. pero para ser realmente quienes somos en ti. We are in you. Todo lo que somos en ti. Te agradecemos que esta es la jornada en la cual nos estás dirigiendo Each and every one of us. a cada uno de nosotros. Amén.